Hola, hola, buenas días. aquí somos comentando. un Unidas a la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer Este va a ser nuestro capítulo número 41 con los caballeros de caledor. Cada vez nos acercamos más al ritual del defensor Estamos tratando también de defendernos aquí de nuestros enemigos Que son, bueno, una bandada de, de hombres bestia A ver si podemos encontrarnos aquí en la torre negra Si no ya veremos qué haremos pero nada, aparte de por eso, como sabéis, generando ingresos y tratando de conseguir más fragmentos de monito. Así que estamos ahí oscilando para adelante para atrás. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Estamos prácticamente a mitad de turno. Nos quedan esos 5.000 que dijimos que era para ahorrar o para, por ejemplo, el Alcázar del Dragón o para... ¡Ole! El Santuario de Asurian me mola. Porque desbloqueamos la Guardia del Fénix y esta gente es una barbaridad. Pero es que meter aquí una torre de magos... ¡Puff! Está bien, ¿eh? Y son, so son solo 3.000. En el próximo turno los podríamos tener. Vale. Me gusta. Vamos a ahorrar para la torre de magos. A ver qué movimientos nos hace falta hacer. ¿Podemos movernos con Imrix? Sí, efectivamente. ¿Podemos invadir esto? Es una de la nivel 3 más esto... Oh, no llegamos. Vale, vamos a unir a este señor aquí. Reponer tropas. Vale, nos unimos. Ojo. Ay, hemos perdido movimiento. Vale, vale, pues nos vamos a quedar ahí un turno y ya está. Aquí no nos podemos unizar porque ese el acertijo ya... Sí, ya movilizamos el acertijo este. Sí, justo, hicimos ese acertijo y ya está. Vale, así que por último, vamos a aguantar aquí, vamos a reclutar. No puedo porque está en movilidad. Vale, ok, pues nada. Vamos a pasar turno. Que hay que construir la costa de la serpiente. ¿Cuánto hay que gastarse aquí? 1.800. No, vamos a ahorrar. Son muchas construcciones. Vale, finalizamos turno y listo. Que tenemos que ahorrar dinerito para esa torre de magos. Que la vamos a necesitar. Hombre, un, un mago más. La verdad es que es una mejora. A tener en cuenta que vamos a disfrutar muchísimo. Así que, uh, Vamos A ver todo lo que tiene que simular Nagaron ¿sabes? Vale, ¿no nos atacan? Uh, vale, bajo sedio. Ok, este señor ha subido de nivel al 24 de acuerdo. Vamos a ponerle la velocidad de Asurian que le da. Velocidad de movimiento y defensa cuerpo a cuerpo, que eso es importante. Ahora bien, aquí podemos asediar. Sí. Con esto deberíamos ser capaces de reventar re todo lo que tienen. Ojo, victoria bírrica, bajas altas. Alto elfo, torre de alto elfo. Vale, vamos a poner un par de torres y vamos a continuar a serie. Y vamos a dejar aquí esto cocinándose. Aparte, vale, aparte, aparte, aparte, aparte, aparte. aparte, aparte. Este de es nuestro ejército, vamos a hacer que colonice aquí por mil. Ah, no, no, no, no. Espera espera, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Dónde estamos? Ah, no podemos construirla. No, 7300 será posible. Vale. ¿Podemos atacar aquí? <risa> a ver... Yo creo que gracias a la guarnición debería estar así, así, ¿eh? Tan, tan exagerado no creo, ¿no? Yo pienso que no nos pasan por encima, o tan por encima. Vamos a luchar y vemos a ver qué tal. Pero me, me parece exagerado este balance. ¿Por qué más tenemos muralla o no? Creo que no. Que la torre negra no tiene muralla. bueno No pasa nada. Si hace falta sacamos en otro asentamiento, otro ejército. Subimos con este que tenemos aquí hacia el sur. Que hicimos ese cambio que luego salió mal. Pero bueno. Veremos. Nos movilizaremos como podamos. Lo importante es el, el, el sur, al fin y al cabo Que Enrique esté ahí conteniendo a los elfos oscuros Y que con eso, que consigamos dinero para financiar el resto de, de construcciones Miedo me da, también dicho miedo me da eh, Que despliegue va a sacar el último, el último ritual Bueno, ¿eh? ah, pues no. Aquí al bosque Tranquilamente Grupo 1 Grupo 2 Y grupo 3 Y ahora nos organizamos Con la calma, que vengan ellos Vale, perfecto Vale, grupo 1 más Que es un grupo Y todos aquí Uf. Vale, el grupo 2 más Esto, que sea el grupo 2 Quiero a todo el grupo 2 aquí Aquí, venga nuestra señora Vamos, vamos, hay que ir formando Que venga quien quiera Pero nosotros lo vamos a tener más que claro Vale Uf, te iba a decir, a lo mejor colocándonos por aquí Pero Depende, porque ellos no sé Cómo se están movilizando. Vale Vale Vale Vale Y vale Dios Vale, venga, venga Hay que avanzar vale estas dos aquí otra aquí vale pues cuatro avanzar ¿Vale? vale vale vale vale avanzamos avanzamos vale vamos a colapsar aquí Vale, vale, vale. Esconderse. Bien, vale, nos huyen. Vale, vale, vale. Que nos los cargamos. Venga, venga, venga. Que hay que colapsar aquí. Que no pueden. No pueden sobrepasarnos. Vale Vale, vale, eso es eso es, eso es, eso es Ok, vale, vosotros aquí, colapsad en este costado Necesito focalizar un poquito los daños O al menos sería un detalle poder hacerlo Vale, acudir aquí, acudir aquí No Es que tiene una barbaridad Pero una barbaridad Una barbaridad de Ah, nos van a pillar esos por la retaguardia. No, nah, que va. Pues sí que era una derrota valerosa y no se podía hacer nada. Es que ante la supremacía qué haces, sabes? Yo pienso que es la mayor desventaja que tienen las campañas en dificultad alta, que hay ejércitos que te pasan por encima y si no estás más o menos relativamente preparado te hunden. Que es lo que nos pasa, o sea, así, estratégicamente tampoco se puede hacer mucho más con la composición de ejército que hay, con, Dios mira que piedra tú, mira que piedra, Aso, <tose> Spierman, bueno pues nada, Venga, nuestra princesa, si podemos matar a su héroe, pues hemos ganado bastante. Bien, bien, bien, lo hemos trabado bien. Un flechazo, Doña un flechazo. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Venga, otro flechazo. Uf, uf, uf, uf. Vale, a matarlo. ¡A matarlo! ¿Tenemos otros guerreros que se recuperan? No, está todo el mundo corriendo. Venga, mujer, una buena flecha, reviéntalo. ¿Qué más? No puede ni huir. Pues si le queda un escupitajo. Bien, vale, bravo, me doy por satisfecho. Me doy por satisfecho. Eh, desactivamos caramuza y a lo que sea. Literal Cuerpo a cuerpo, venga, sin miedo Tú a mí, cuerpo a cuerpo, dale Más de uno te llevas Más de uno te llevas Muchos daños, sí, nada, te muchísimo daño Nah, es que entre la lluvia y flechas y todo Nah, está difícil Nah, se acabó bueno, eh, hemos, hemos matado a su líder Hemos matado a su líder Buen avance buen avance. Han perdido a la de Minotauros Y ya está, nada más reseñable Bueno, poco a poco, ¿no? Hemos perdido ya dos bastiones Por culpa de esta hueste De, bueno, ganada de hombres bestia Pero Pudo ser peor Pudo ser peor Vale, bueno, a ver cómo se nos queda el mapa ahora. Ah, uh, o sea, hemos perdido a nosotros, pero nos siguen asediando. Vale, pues vamos a movilizarnos porque nos va a hacer falta. ¿Aquí qué vamos a necesitar? Combate, sí, me parece, me parece más que correcto. Vale, vamos a meterle más Un punto más en Maestro de la Espada Ok, y con esto Podemos conquistar esto No, por alguna razón que desconozco Ah, no puedo buscar las ruinas Es colonizar, colonizar Y ya está Vale, pues vamos a colonizar Y no podemos movernos F F Vale, valor antiguo, hechos oscuros. Vale, ok, pues vamos a ponerle indomable y le metemos ahí la... Vale, y esto por 600... Venga, que son ingresos. Y ya está, y nos quedamos en 500 de nuevo. Vamos a no se ha muerto, ¿no, nuestra señora? No, de hecho está súper bien. Vale. Vale, vale, vale, vale. Pues ni tan mal. Perfecto. No vamos a mejorar esto. Vamos a ser listos. Vamos a hacer autorresolución aquí. No se ha muerto la gente de Milagro, pero mira, son 5.000 de bodín. La saqueamos. Vale. Vale. Y en el mismo turno... Bueno, en el próximo turno te conquisto estos ocho polvo. Vale. ¿Qué más tenemos que subir aquí? Vale, este señor que le vamos a poner... Vale, tiene el águila... La publicidad de Asurian, masacre letal también Uf, ¿Qué le ponemos aquí? ¿Le metemos el liderazgo? Entiendo Sí, yo pienso que va a ser lo mejor Sí, porque el resto no... Vale, pues nada Indomable Y le añadimos ese, esa pizca de liderazgo Y ya está Vale, me sirve, me gusta Ahora bien En casa bar esto no nos da acceso a las nuevas tecnologías, no, pero esto sí. Vale, pero es que el problema está en que en Numas... ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ah! Porque no tiene la ciudad nivel 4. Ok, decidido. Pues en Casabar vamos a subir esto para desbloquear las tecnologías. El Alcázar del dragón, avances militares, rango del señor más uno... Y podemos reclutar Príncipes Dragón. Y además, el Dragón Estelar. Para adelante. Y encima nos sobran 4000. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esos 4000? Vamos a sacar aquí Gordazán. Reclutar señor. ¿A quién vamos a reclutar? Saquear voluntad draconiana. Uf, esto en verdad está muy bien. ¿eh? Vale, vamos a meter a este señor de voluntad draconiana. Bueno, a ver estas otras Las princesas que tienen Nah, no, y estos son ya... No, no, no Vale Voluntad Dragoniana Me lo quedo usted Tengo gorgazán, Perfecto ¿Y qué le vamos a poner? Presencia inspiradora As de los cielos Perfecto Y una en As de los cielos Vale Y vamos a reclutar aquí un dragón No porque se nos va toda la pasta Vale Vale, vamos a reclutarle Con tranquilidad Un par de unidades Simplemente por hacer presencia militar Y ya está Y tenemos 2000 ¿Qué podemos meter aquí? Nada más No, por el momento no No más Podemos añadir alguna cosa El teatro no está mal Esta región está siempre en positivo, eh me mola mucho que pase eso. Es que esto me desbloquea reclutamientos, pero ya está nada más lejos de eso. Porque, nada, ponerse a sacar leones blancos tampoco me da nada. No. Y esto ya sería su lapar. Literal que no puedo meter cosas aquí ¿eh? Y el crecimiento No, es que esta, esta región está muy desarrollada No más la voy a dejar parada Caracorum. No Bueno, sí son ingresos, pero no interesa En casa, va, tenemos algo oh, oh, oh. Vale, esto no está nada mal Torre vigía en vagar no, en verdad no, no es necesario, o no es estrictamente necesario. Vale, vamos a meter en la mina de piedras y con eso vamos a dejar este turno ahí a cocinarse. Vale, ok, pues nada. Siguiente turno y vemos a ver cómo nos quedamos. Esto se tiene que reponer bastante. A ver, si tiene, si tiene otro ejército por aquí cerca, que no es lo que parece, eh, a lo mejor nos va a el mapa. Veremos qué tal está la cosa. Justo, aquí está asediando. Bien, bien, vale, me gusta. Ok. Vale, perfecto, pues nada, fin de turno, avanzamos y vemos a ver cómo se queda la cosa. Es eso, hay que hacer dineros, asediar, porque si no está muy feo todo. Hay que generar ingresos. Bueno, también fuera de eso, a ver cómo preparamos las defensas Yo creo que vamos a construir eh, murallas y, y guarniciones en los asentamientos más o menos clave Para poder defendernos tranquilamente del, del caos Vale, derrota ajustada pues, Literalmente que repetimos Bueno, ha salido un nuevo líder que es hechicero, pero... Del resto, por lo menos nos hemos quitado fuerza, de hecho, que de ellos. Vale, bueno. <coughs> Uy, que me ahogo. La tensión del momento. Vale, y nos asedian ellos, con lo que estamos en guarnición. Esto me gusta más. <coughs> Siguen teniendo los tirapiedras. Pero bueno, ahora nosotros contamos con las torres. Y eso es un punto muy grande a nuestro favor. Me gusta mucho eso. Vale. Uh, todo ahí volcado en este costado. Dios, ¿dónde está Nuestra Señora? ¿Aquí por qué razón? Pudiendo estar ahí ubicada la muralla. Vale, nada, vamos a ponerlo todo en un grupo, pero... Vale, iniciamos batalla. Y pues lluvia de flechas. Así, en resumen. Ojo a los arqueros. Vale, bueno, bien. Buah, está comiendo un montón de daño, eh. Vale, vale, bien, bien, bien, bien, bien. Vale, es un bufo creo que nos daño. Spearman. Uh. Venga ahí esos daños. venga, disparamos oh, le van a pegar la puerta no, le están tirando a la muralla Uf, peor no soy capaz de asumir la cantidad de gente que está entrando por la muralla Venga a disparar. Vale. ¿Los paráis? ¿O cómo está esto? Este señor se ha colado aquí de gratis. Nah, no, so no somos capaces de pararlos en asentamiento. Tú. Me da muchísima rabia. Venga, doña, con la espada. Ahí te he visto. Pocos se mueren de ellos, eh. Venga, a ver si podemos bajarnos eso. Que por lo menos la resistencia sirva de algo. Que no podéis fallar tanto, tú. ¡Mátalo! ¡No! ¡Bien! Vale, los hemos tumbado. Me gusta. Nah, que va, pero nos pasan por todos lados. Venga, que están dentro de la muralla, tú. No, no, a ver, ya nos han conquistado, ¿no? Porque ya ha entrado hasta aquí su señor, pero... Puf. Mm. Disgusting la sensación en asedios del Total War of Warhammer, eh. La verdad que es una batalla que no me dice nada, tío. Que no me representa, que no me... además, no sé, no son satisfactorias ni de atacar ni de defender. Es como un... Mm. Sí, representa un desafío, pero pienso que le falta mucho, mucho, mucho que que trabajar. No sé, porque es como, ok, te pasé la muralla, jaja. Ja. <ríe> Se acabó. Y es aguantar el fuego hasta que consigues cruzarlo. Admiramos el escenario y poco más. Mientras ocurre todo esto. ¡Oh lo, oh, lo! Oh, oh, oh, oh, la lluvia, fichas tú. Vale, si esto es ya bien voy, ¿eh? voy a cogerme la princesa, voy a venir aquí y voy a decir reviéntame a este, a ver si somos capaces de llegar. Uf. Está complicado, ¿eh? Venga, cuerpo a cuerpo. Pues aún así aguantó, ¿eh? Ah, bueno, ya me he dado cuenta que la fortaleza corre peligro, tío. Venga, que disparéis por la espalda, tú. Venga ahí, abrid, hombre o sea es, es, es. mira la lluvia flechas como se nota venga venga venga venga vale vamos a cerrar un poquillo pero nada ya está esto se fue nada fin oh, qué rabia venga otra ciudad que perdemos frente a la manada Qué, qué caos, eh, literalmente Se te revela, te sale una de estas tú y... Es un gran en el culo, que no te deja sentarte Qué molestos Y más como tampoco... <risa> el ejército que se supone que tenía que pararlo Ha venido a, a, a bajado a pararlos, pero esta gente ha subido <risa> Nah, menudo baile Ok Bueno, yo creo que con la fortaleza de la pirámide Seremos capaces de frenarlo muerto en combate, el asentamiento asolado. ¿Ves? Y desaparecieron. pírame negra en gas. Ocupada. Vale, pues vamos a dejarnos los cuartos aquí. Que no sé si se puede mejorar. No. Lord of the vale. Que por cierto, ¿cuántos turnos necesitamos para mejorar esto? Dentro de cuatro turnos tendremos la mejora entre nosotros. Vale, pues nada, vamos a movernos a vagar. Es una lástima, no llegamos a la llanura de los colmillos, pero bueno. Vale, y ahora que ya tenemos eso, que esto está listo, podemos asediar y conquistar esto sin miramientos, ¿no? Bajas, bajas. No perdemos a nadie. No perdemos a nadie. Está todo el mundo bajo, pero no. Perdemos a nadie. Tomar y ocupar. Es un 5% de reposición, ¿eh? Me lo quedo. Buah, vale. Vale, vale, vale. El aumento de, de... ¿Quién sube? Ah, vale. Reponer tropas. Uh, perfecto. Un 12%. Claro, y ahora esto tiene que subir... Bueno... Rápidamente con la espuma. Vamos a reparar esto. Pero no, no. queremos estar mucho más por aquí, la verdad. Bueno, si estamos apretando con Teoquía, sí que queremos, ¿eh? A lo mejor acabar de apretar aquí. Viajar aquí es imposible, ¿no? Pero. No vamos a cometer el mismo error. <ríe> Al menos antes de. De esto Vale, en casabar nada. Podríamos continuar movilizándonos, pero quiero reponer ese ejército bien. Quiero reponer ese ejército bien, bien, bien, bien. Vale, numas. No Vamos a construir aquí. 1600. Aún no. Pero sí que hace falta, ¿eh? Vale, ahorraremos eso que tenemos para... por ahí y listo. Intrigas en la corte. Ah, no, es que mejorar las relaciones para qué. No queremos, la verdad, mejorar relaciones de... con nadie ni estamos bastante bien. Vale. Es algo que ahora, al final de partida, no, no hemos llegado a usar. Pero bueno, es una mecánica que está ahí. Vamos a finalizar el turno y con eso nos plantamos en el turno 170. Vemos cómo se queda todo. Y, y veremos. Telacua. Vale, nada na ha completado su ritual. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. Urgo, los arqueros. Facción destruida. Vale. Ritual de despertar realizado. Nagara no ha completado el ritual. Emboscador descubierto. manada de guerra destruida. Vale. Oye, un problema menos. Me gusta. Me gusta. Amanecemos con 3.700. ¿Qué vamos a hacer en Numas? Construir nuestras murallas de piedra. Perfecto. Oh. Vale, ok, nos han quitado la torre negra de Arkham, pero bueno, nosotros seguimos manteniendo la pirámide, que al fin y al cabo es lo que nos da nuestros... Eh, Llámelo X, llámalo X. No, eh, los fragmentos de molnito, que es al fin y al cabo lo interesante de, de todo esto. Vale, vamos a construir el refugio, perfecto, y vamos a volver a bajar, vamos a bajar hasta Antoris para ir a, a la llanura de los colmillos y así poder completar la región. Vale En casa. Casabar queremos construir alguna otra cosa Es que lo otro que querríamos construir Sería meter aquí El archivo Para, para añadir aquí también El reclutamiento de magos maestros de las de Pero Ya está La otra opción es la forja élfica Para sacar los carros e Incluso las tecnologías de nivel 3 Pero Es que no me dice mucho Vale y para el resto no tenemos dinero básicamente Vale La torre dorada... esto que le queda para excedente... cero. Vale, bueno, estamos en negativo. Eh, no podemos atacar aquí ni de milagro. Vale, vamos a quedarnos aquí por el momento. A ver cómo aprietan... desde aquí los de Hexotal. Cómo, cómo hacen la pinza. Sí, va. Bueno, de hecho, vamos a bajar aquí a la costa de no la Serpiente Me da un poquito igual este asentamiento Que es el último que hemos conseguido Lo podemos dejar ahí aparcado Y ya está, nos movilizamos Vamos a recuperar el, la zona la Torre Dorada A ver si podemos crear ahí un buen bastión Y, y continuar aumentando los fragmentos de Molnito Hasta llegar y conseguir ¿Cuántos necesitamos? Los 5.000 Y tenemos ahora mismo 4.100 o 4200, bueno, hay trabajo que hacer Aquí quien hay que subir de nivel, vale, a este señor oh, oh, oh, No lo podemos hacer inmortal, aún no Vale, pues vamos a meterle Difícil de dar, vamos a meterle aquí a este señor Defensa cuerpo a cuerpo, que tanquee un poquito Vale, y con eso, con eso Nos vamos a despedir por ahí Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este capítulo Aunque ha sido un poquito trambólico Tratando de defendernos De la manada De hombres bestia Que teníamos por ahí Pero bueno Pinta que tampoco Nos va a quedar mucho Para completar El, el Proceso Hasta llegar a los 5000 Fragmentos de monolito Así que nada Lo de siempre Recordad Seguidnos en Twitter A los dos Tanto a Kiwi como a mí Que me están los dos En la descripción Que comentamos un poquito de todo También Seguidnos en tweets Que normalmente hacemos Bueno Tratamos de hacer directos